Estamos muy contentos. ¿Y por qué digo que estamos muy contentos? Porque quien nos pone de esta manera es Meval, que vienen de ganar directamente desde Neuquén. Así que fuerte aplauso para ellas. Se lo merecen. Estamos con todo el equipo que realmente nos dejó tan bien, tan bien en Neuquén, porque el campeonato argentino se acaba de jugar hace unas semanas y estamos con Ana María, justamente Alonso, que es la entrenadora. Bueno, gracias por recibirnos. Contentos de que nos hayan representado tan bien. Ustedes, más que contentas, ¿no?, por, por este logro. Bueno, muchas gracias por esta invitación de venir acá y, y hablar con nosotros. Muy felices, muy felices. Un logro inédito para esta categoría. Y bueno, las chicas que son las protagonistas, te imaginas saltando, festejando cuando ganamos y nosotros los entrenadores llorando. Muy contentos, sí. Un campeonato argentino. Vinieron eh, a competir de todas las provincias. Eh, sí, este de argentino de categorías cadetes femenino y masculino se disputó en Neuquén y eh, tiene división A y B. Nosotros estamos en el A, en, en Amebal, y bueno, eh, son dos zonas de cuatro equipos, y bueno, en nuestra zona quedamos primero, nos cruzamos con Mar del Plata en la, en la semi, y de ahí fuimos a la final. Se entrenaron mucho, me imagino que debe, ser, eh, debe haber sido duro este campeonato, ¿no? Y ellas comenzaron con una, un grupo como de 60 jugadoras, fueron haciendo recortes, primero con el profe Franco Jordán, Sidanelia y bueno, y el Samuel, que es el preparador físico, y de ahí, bueno, eh, ingresé yo en el grupo... Y ahí quedaron 16 jugadoras que representan a Meval, que son de todos los clubes que, las que tienen mayor nivel en la provincia. Bien, vienen trabajando duro, sin duda. ¿Cuántos partidos tuvieron que ganar para salir campeonas en Neuquén? Y ganamos, bueno, los, los de la zona, eh, tres partidos, nos cruzamos en la semi y en la final, cuando llegamos a jugar con Femeval, que es la Federación Motri Metropolitana, que es la capital, eh, ahí, bueno, en la semi, en el entretiempo, íbamos por seis goles arriba, después en los últimos nueve segundos nos empataron y después en la larga y ganamos por dos. Bueno, las veíamos recién a las chicas que están entrenando, justamente en este momento le cortamos un poco el entrenamiento, ahora vuelven al entrenamiento. Eh, es así siempre, digo, para llegar a este nivel, eh, la exigencia, digo, a ellas, a todo el equipo, eh, para que puedan rendir bien en un campeonato, es así, ¿no? Tienen que comprometerse mucho. Vamos a llamar también a una jugadora, Sabri. Sabri, bueno, ¿qué se siente Sabri? Eh, es un <risa> al principio nos emocionamos muchísimo porque salimos campeonas argentinas y esto lo venimos esperando, eh, bueno Ana es mi profesora hace tres años en la selección y bueno, esta vez se nos dio y aparte con un, un grupo hermoso porque somos todas muy unidas, muy tenemos un compañerismo inmenso que creo es importante, que... vienen jugando hace bastante tiempo juntas y son muy compañeras entre ustedes, ¿no? Sí, este año se sumaron cinco chicas nuevas a la selección, o sea, que no habían quedado los otros años, pero es lo mismo, o sea, somos todas muy unidas y un grupo hermoso, y todo lo que hemos entrenado, el sacrificio es eh, gigante. ¿Hay alguna cábala en todo el equipo? Eh, cantábamos dos canciones antes y después de los partidos que bueno la cábala era del profesor de los varones y, y también la ropa la ropa fue nuestra cábala era o la camiseta negra es la cábala pero en la final nos tuvimos que cambiar la camiseta por lo que el otro equipo usó el mismo color que nosotras y, y bueno jugamos sin la cábala pero se nos dio de todas formas porque nunca la dudamos igual nunca nunca dudamos felicitaciones muchas gracias bueno, seguimos hablando justamente con Ana María. Ana, eh, te quería preguntar porque se viene un campeonato nuevo ahora en noviembre y tienen que estar justamente preparándose para ello, ¿no? Claro, en realidad ahora se disputa acá en Mendoza del 21 al 26 de noviembre el torneo Centro Sur, que es, bueno, son seleccionados nacionales de América Central y del Sur. Y bueno, voy a tener, vamos acá, bueno, voy a tener la suerte de poder dirigir la selección argentina de categorías de categorías menores, eh, que son chicas de 13 y 14 años. Ahora el lunes viajo a La barría, que es la concentración de 44 jugadoras del país, y ahí se van a, a elegir eh, dos equipos, un A y un B, yo voy a estar a cargo del A, con un profe que es de San Rafael, Santiago Alpentista, que también va a dirigir ese, ese equipo. El mayor de los éxitos les deseamos desde Hola Mendoza, desde Canal 7, para vos y para todas las chicas. Y muchas gracias por habernos representado tan bien en Neuquén. No, a ustedes los invitamos a participar del torneo Centro Sur que organiza la Asociación Mendocina de Balonmano. Y se va a disputar en el Arena Concagua, así que ahí vamos a estar para recibirlos cuando <coughs> quieran asistir. Repetime los días, así estamos atentos. ¿Cómo no? el Del 21 al 26 de noviembre en el Arena Concagua. Allí vamos a estar. Muchas gracias, Ana. A vos, muchas gracias por esta nota. Bueno, la palabra de Ana María Alonso que es la entrenadora de Ameval sí, este club, entonces aquí en la Uncuyo, que viene haciendo las cosas muy bien, ustedes ya lo verán vienen de ganar de Neuquén y van a continuar justamente con este campeonato que se viene con todo para noviembre, Tano Claro que sí, Pablito, la representante de Ameval que es la asociación mendocina, ¿no? de Valor Mano, como selección, primera vez que se consagran campeones en esta categoría que es cadetes a nivel nacional le ganaron además la final a la Metropolitana que es la, la Femeval, la Federación Metropolitana una de las más fuertes del país, así que Felicitaciones para la chicas que además, te digo, han hecho todo un trabajo para ir a entrenar tan tempranito. No creo que lo hagan habitualmente, pero para las cámaras están ahí. Así que felicitaciones al seleccionado.